Bueno, estamos con el compañero subinspector Oscar Ismael Luna Mairena. Oscar, estamos uh, intentando entender mejor los diferentes acontecimientos de, de, durante el fallido golpe de estado de 2018. ¿Qué fue su experiencia en, en, en, durante ese periodo? Porque entendemos que hubo un incidente ahí donde usted trababa, trabajaba en ese momento en Puerto Príncipe. Fueron momentos de tensión, de reconcentración por parte de la orientación de la Jefatura Nacional a raíz ¿verdad? de lo que estaba ocurriendo en el país. Pues De paso tuvimos orientación de la Jefatura Departamental, nuestro jefe comisionado mayor, Denis Castro, que día antes, ¿verdad? a informaciones que se estaban manejando, eh, nos retiráramos eh, del, del puesto policial ya de, de forma operativa por la noche, que fue difícil porque había que pasar unos eh, ríos y nosotros teníamos algunas motocicletas en cualquiera nos movimos. Eh, hubo una dificultad, pero sí logramos salir. Eh, días después, un 7 de junio, la información que habían eh, quemado el puesto policial y todos los eh, muebles que dentro manteníamos todas eh, las condiciones que había y igualmente una camioneta que estaba ahí, una motocicleta también. Eh. De ante, anterior a lo ocurrido, pues son gente habitante de ahí, en el caso de, de, de Medardo Mairena. Medardo Mairena eh, eh, eh, tiene su domicilio en el Polo Desarrollo, se, según se conocen que han sido eh, trabajadores, pero productores, pero hasta ahí. A, a, cierta, a cierta verdad, pues no tenemos mayores detalles de ellos, solo sabemos que sí son habitantes de la montaña. ¿Y eh, por qué piensa usted Oscar, que se van, van a ir a atacar a un puesto policial, incluso uno que donde no hay nadie? Bueno, ahí está la situación. Son situaciones pues, que. A nivel de nosotros, pues no se está autorizado a hablar, y, y pues eh, eso promovió eh, a nivel nacional eso de los tranques, y que toda la población de acá se tiene conocimiento que, que es cuestión de, de, de, de, de generar caos en la población, temor para demostrar autoridad, sobre todo y que igualmente mostrarle a la población que también sobre la autoridad máxima que la policía nacional tenían eh, dominio me imagino que ese es un mensaje claro que estaba enviando estos grupos eh, para para intimidar a la población y estos grupos será que pertenecen a algún movimiento político que tiene ¿Diferencias con el gobierno que quiere...? Sí, eh, lógicamente son adversos. Son adversarios al gobierno, al partido de gobierno, y pues por ahí viene la situación. Sí, sí. Entonces ellos abusaron de los derechos humanos para hacer esas acciones. ¿Y ¿Puede identificar qué movimiento pertenece a esta gente? Sí, eh, eh, la chica Ramírez es la principal encabezadora con Medardo Mairena, que son los que estuvieron anteriormente a los tranques haciendo una organización eh, contra lo que era la construcción del canal en Nicaragua. Entonces ellos le llamaron eh, movimiento campesino, pero de ahí ya quedó la organización y para el tiempo de esta situación de los tranques el mismo parte, parte de lo, de lo, de las personas que estaban organizadas, tuvieron partícipe directo. Y an antes de que ustedes tenían que retirarse de, de, de, de su puesto policial ahí en Puerto Príncipe, ¿ustedes recibieron amenazas? ¿Ustedes reci tenían otro tipo de problemas uh, antes? Bueno, directamente no, decir pero se escuchaban informaciones, ya nosotros tenemos organizado la población, teníamos en ese momento contactos eh, en diferentes comunidades, los cuales nos facilitaban información de grupos, ¿verdad? De grupos armados, andar ahí en diferentes comunidades y que avanzaban, avanzaban, aproximarse a... Al puesto policial, según la información, era para eliminar la policía. de Igualmente, obtener las armas y utilizarlas para, para, para apoyar los tanques. Esa fue la, eh, la alerta que tuvimos por parte de nuestra jefatura, la cual se adelantó para preservar nuestras vidas de movilizarlos a la cabecera municipal acá en Nueva Guinea. Entonces nos movimos antes de que a nosotros nos cayeran esas personas. ¿Y por qué tenían que movilizarse de noche a escondidas? Por razón de que ya estaban avanzando los tranques en la vía. Ya no había pasada acá en lo que es el, el empalme del Zapote, le llamamos aquí cerca de Nueva Guinea. Eh, y más allá estaban avanzando poniendo tranques para evitar el tráfico de vehículos y de personas. O sea, que el municipio aquí quedó estancado por varios días. Si ustedes no se habían retirado, Quizá ¿habrían sido hubiese completamente... pasado lo mismo que pasó en, en, en Morrito, Río San Juan. Sí. Esa iba a ser la historia nuestra. En, ¿En ese periodo de que usted está hablando, el periodo antes de, de la retirada, su retirada del, del puesto policial ahí. ¿Usted se dio cuenta de, de algunos incidentes en que estos mismos grupos armados, uh, que ellos estaban uh, amenazando o intimidando a la población local? ¿Ustedes en la policía, por ejemplo, recibieron información de la, los vecinos de la zona sí. que estaban siendo intimidados? ¿Había, ¿Existía esa situación? Eh, Habían comentarios de pobladores que decían, yo tengo que apoyar, tengo que prestar mi camión porque si no ellos me dijeron que me tuviera las consecuencias y que ese camión podía agarrar fuego. Ya, o sea, había gente que estaba apoyando por, porque estaba presionada. Y decía, tenés que apoyarte económicamente porque si no tu casa puede agarrar fuego esta noche. Ya entonces la gente andaba, ya estaba con ellos, a la misma vez nos decía, mire, no habíamos que hacer. En esos momentos no se mencionaban nombres, solo los tanqueros, solo así. Y usted y sus compañeros de, de la policía, me imagino que ustedes han vuelto a trabajar en esa zona. Sí. Y, y, ¿Y cómo es la relación ahora con, con, la, con la población? ¿Hay, hay, hay hostilidad? ¿Así ustedes de parte de la población se relacionan de una manera normal, amable? Al inicio, sí, había como un rechazo, como un señalamiento hacia la policía, porque eh, por la misma desinformación y todo, culpaban que el gobierno, que la policía, asesinas, que el gobierno asesino y todas esas cosas. Eh, y algunos encabezadores hacían al, caminatas por todo el pueblo en vehículos. Eh, ah, Puerto, sí, Puerto Príncipe. Príncipe. Y, pero en la actualidad nosotros hemos ido eh, poco a poco acercándonos nuevamente. Lógicamente ya no es la misma atención, ya no es este la misma empatía que había con la población con algunas partes, pero sí, ya la gente pues algunas ya están eh, eh, participando, incluyéndose, pero no son todas las personas. Entonces usted siente que todavía hay una tensión en la zona, o no? Todos los que habían eh, líderes de, de, de, de, de políticos que habían eh, del partido de gobierno tuvieron que salir de, ese, de, ese, de esa comunidad. En la actualidad no habitan ahí en ese mismo lugar, porque también sí. habían amenazas para ellos. Entonces sí. ellos, anticipados, unos se fueron para acá, otros habitan acá en Guinea y otros han vendido. Pero le, le, le pido explicarme de nuevo por qué salieron esas gente sandinista de la zona donde venían. La razón era, creo que, la misma por la que salimos nosotros. Se tenían informaciones con colaboradores de otras comunidades cercanas a Puerto Príncipe de esos grupos armados ¿sí? y que hacían sus eh, expresiones que iban a eliminar todo el que fuera sandinista y que también iban a asesinar a la policía. Esa era la, la, la información que se manipulaba en el lugar, y eh, que también andaban buscando todo el que fuera eh, sandinista. Eh, en otras palabras, había como un tipo de asedio, de seguimiento, y lo cual los atemorizó salir, lo obligó a salir por seguridad